Comenzamos ya el estudio de las cadenas de texto. Bueno, pues una cadena de texto, ya sabemos que se llaman string, pues es un conjunto ordenado de caracteres. Y en Julia lo tenemos que escribir siempre las cadenas de texto entre comillas dobles. Y por supuesto, pues se imprimen con la función printline. Esto ya es conocido. Bueno, pues vamos a guardar, por ejemplo, la cadena hola mundo. Hola mundo, la vamos a guardar en una variable. Y ahora lo vamos a imprimir con print line y vemos que no hay ningún problema, esto ya es conocido. Bueno, pues lo que tenemos que saber es que si colocamos un por, un asterisco entre dos cadenas, lo que estamos haciendo es concatenar cadenas, no es una multiplicación de cadenas que no tiene sentido. Y si elevamos una cadena a un número natural, pues lo que hacemos es concatenarla varias veces consigo misma, como si la estuviésemos multiplicando varias veces. Bueno, pues vamos a coger una cadena, por ejemplo la que teníamos antes, hola mundo, y vamos a coger otra y la vamos a guardar en variables, adiós mundo. Bueno, pues si las multiplicamos, lo que hace es que se van a concatenar una después de la otra, primero la A y después la B, y se podrían concatenar con ellas mismas. Si, por ejemplo, quisiésemos concatenar 50 veces la A, pues lo podríamos hacer así. Pero multiplicar varias veces es lo mismo que elevar a una potencia. Por lo tanto, si elevamos eh, la A al cubo, lo que estamos haciendo es concatenarlo tres veces. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos imprimir una línea con 50 asteriscos. Pues cogemos simplemente eh, un asterisco... Y lo elevamos a 50. Aquí lo tenemos. Si queremos que no nos salgan las comillas, pues lo tenemos que meter dentro de una función printLine. PrintLine. Y ya lo escribe sin las comillas que bordean a las cadenas de texto. Bueno, pues la función string nos permite convertir entre un tipo de dato a cadena. Esto puede ser útil algunas veces aunque normalmente no es muy necesario, puesto que la función printLine admite todo tipo de, de datos. Y también se puede usar para concatenar cadenas. Bueno, pues vamos a ver cómo se convierte un número decimal o flotante en una cadena. Pues ponemos la función string y aquí escribimos el número. Bueno, pues esto que tenemos aquí ya no es un número, es una cadena. Vamos a ver de qué tipo es aunque se ve claramente por las comillas que lo rodea, Es de tipo string. Y lo mismo se puede hacer con un número entero. O se puede hacer con un char, con cualquier cosa de las que hemos visto hasta ahora. Bueno, y además, otra utilidad que tiene la función string es que nos permite concatenar dos cadenas. Ya habíamos visto que se podía hacer con el asterisco, pero aquí también se pueden concatenar, por ejemplo, de esta forma hola mundo, y separamos la segunda cadena, adiós mundo, y vemos que no lo concatena. Esta tiene la ventaja que podemos poner también, por ejemplo, aquí datos que no son de tipo string, y los convierte y además los concatena. Aquí vemos que lo ha transformado en una cadena y ha concatenado las tres cadenas. Bueno, pues muchas veces nos interesa acceder a cada una de las partes de una cadena. Bueno, pues para ello se utilizan los índices que tenemos aquí. Y los índices se escriben siempre entre corchetes. Y los índices en Julia comienzan en 1. Hay muchos lenguajes de programación que los índices, que se usan para cadenas y también para arrays empiezan en 0. Así que debemos tener cuidado en esto. Y también por unas razones un poco técnicas... Al emplear caracteres Unicode que no son eh, los típicos y ocupan más tamaño, pues no podemos poner ni caracteres acentuados, ni ñes, ni esos caracteres que habíamos visto para que esto funcione. Si no, tendríamos que trabajarlo un poco de otra manera. Bueno, pues vamos a ver en Julia Lang, que es una palabra, vamos a ver cómo podemos guardarla en una variable y acceder a cada una de sus partes. Julia Lang. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si queremos acceder a la primera letra, pues escribimos el nombre de la variable y entre corchetes la posición que ocupa la letra que queremos. Por ejemplo, la posición primera es la J mayúscula. Si pulsamos o escribimos aquí el 3, nos tendrá que salir la L. Eh, la última letra, tal como vemos ahí, es la 9. Claro, si escribimos un número que se pasa, pues nos va a decir que no se puede, no tiene sentido. Así que vamos a poner otra vez, por ejemplo, el 1 y vemos que nos da la J, nos da un carácter. Bueno, pues el índice de la letra final siempre es N. Eh, se pueden contarlas y escribir el número como hemos hecho antes, pero es mucho más cómodo utilizar N. Bueno, pues eh, vamos a ver cómo hacemos esto. Recordemos que en la variable a teníamos guardado esto, pues si escribimos dentro del índice en, pues accedemos al último carácter. Si hacemos en menos uno, pues al segundo empezando por detrás. Y esto es útil, por ejemplo, cuando no sabemos cuántas letras tiene. Yo que sé, aquí, por ejemplo, vamos a escribir una cadena... Una cadena que tiene que empezar con comillas dobles, así, pero que no sabemos cuántas letras tiene. Vamos a escribir una M al final y queremos acceder a la última, pero no podemos contarlas. Pues entonces lo que hacemos es escribir A de la última posición y nos tiene que dar la M, como efectivamente nos da. Bueno, y aquí ya hemos visto antes que si escribimos índices que no existen, pues se produce un error. También si escribimos un número que no, es, eh, que no es entero, pues se produce un error. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a guardar en la cadena pues lo que teníamos escrito antes, Julia La. Julia La. Y vamos a ver, por supuesto, que si, podemos, si ponemos cadena 100, pues nos pasamos de largo. Si escribimos un número negativo, así directamente, tampoco se puede hacer. Y si escribimos un número decimal, que por ejemplo puede ser 2.0, pues Julia también se queja, dice que tiene que ser un número entero. Aunque ya sabemos que matemáticamente el 2.0 es exactamente igual que el 2. Pero para Julia no es así. Bueno, pues también podemos acceder a varias eh, letras o caracteres a la vez. Para ello tenemos que utilizar el slicing, que más o menos en español se puede traducir como hacer rebanadas. Y esto lo tenemos que ver con, con ejemplos. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos a ver si en cadena tenemos guardado eso que tenemos ahí. Bien, bueno, pues ahora si escribimos lo siguiente, queremos extraer esta parte. Y vemos que la primera letra es el índice 1 y la última es la 5. Pues escribimos aquí la primera que queremos y la última que queremos y todas las del medio. Tienen que estar separadas por dos puntos. Ahora vamos a hacer todas estas, por ejemplo, desde la cuarta letra hasta el final. Y de esta manera, trabajando un poco, pues se puede llegar a comprender cómo se pueden extraer sus, sus cadenas utilizando el slicing. Y esto es todo por este vídeo.